Desayuné y entre nubes de humo me encontré un baguette. Yo lo miré con gusto y me acerqué hacia él y sin saber qué hacer tomé el mejor cuchillo. de entender, no sé si es el hambre o nunca te rise Y como tuve miedo al vendedor busqué Yo le pregunté, que si era el efecto o era el café Y recordé el cuchillo que yo le clavé Quiero imaginar sin dormir en esta vaina pase falta cuando al despertar